se le formularon preguntas sobre una veintena de casos de gastos. Por ejemplo, el auspicio de espectáculos artísticos, como el concierto de Paul McCartney y dos actuaciones de los olimareños, una película, un programa de difusión de las matemáticas, la creación de orquestas infantiles, gastos por el cambio de imagen y el diseño del nuevo logo, también el pago de dos entrevistas en la revista Time y Wall Street Market. Para el diputado convocante, la información recibida no fue completa y la presidenta de Antel dijo que mientras la facturación aumenta, los gastos de marketing y publicidad están bajando. La, la preocupación que nos queda es que eh, se está haciendo un gasto excesivo en Antel en muchas cosas. ¿no? Eh, fíjense que, por ejemplo, haber pagado por parte de Antel la suma de eh, 67 mil dólares, para que se hagan dos reportajes en dos revistas internacionales, revistas de habla inglesa, en la revista Wall Street y la revista Time. Me parece que este, es algo que demuestra que, bueno, en realidad, este, en todo caso lo que hay es una una pretensión de proyectar la imagen de la presidenta y no de Antel. Por supuesto que nuestros esfuerzos principales de marketing están en Uruguay, pero de la misma forma que se construye Imagen País, forma parte del aporte que Antel hace la construcción de esa imagen país. Esto, por ejemplo, la, la publicación en dos revistas reconocidas. Quedó, creo que meridianamente claro, la relevancia, yo diría, que como evento de marketing histórica que tuvo el evento de Paul McCartney, de un gran retorno para la empresa. El retorno está evaluado solo comercialmente en 1.800.000 dólares. El área de marketing dio muchos elementos profesionales de medición de impacto de retorno de eventos masivos con respecto al evento de los olimareños. Explicamos extensamente por qué el problema de la matemática es también un problema ante él. Si estimulamos el aprendizaje de la matemática eh, dentro de 20 años Antel va a seguir siendo la empresa de comunicación de los uruguayos y vamos a necesitar gente capacitada en tecnología. Así que estamos sembrando para el futuro.